Hola, buenas tardes buenas tardes a todas y bienvenidas a esta sesión de, de la tarde de este interesantísimo webinar de mujeres portadoras de patrimonio cultural inmaterial. Para la sesión de la tarde lo que hemos preparado es una mesa redonda y ahí creemos además que este formato de mesa redonda para este tipo de, de webinar, en el caso además las protagonistas son las mujeres portadoras, son mujeres que... Que, que lo que les, lo que les une, y lo que les vincula entre ellas, que son ellas las practicantes de las tradiciones, hemos pensado que el formato Mesa Redonda va a ser el, el, el más dinámico, ¿no? que nos permita una conversación entre todas, compartir experiencias y poder comparar cada una de las, de las situaciones que han vivido y que viven actualmente. La Mesa Redonda la hemos llamado Mujeres Portadoras de Patrimonio Cultural Inmaterial, Practicantes de la Tradición. Más, más gráfico, más descriptivo, no puede ser. Para, en esta mesa redonda, además de, de tres, tres de, las, de las ponentes que ya la han visto esta, ma esta mañana, que son Lorena Zalacaí, María Ángeles Escudero y Begoña Planas, se incorporan dos mujeres más, también portadoras y practicantes de una tradición, que son eh, Isabel Rueda, que es ceramista de Talavera de la Reina, Hola Isabel y bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por unirte a esta mesa redonda. Hola, buenas tardes, gracias a vosotras. Y Estefanía Mendoza, que es eh, silvadora de La Gomera, y además presidenta de la Asociación de Silvo Gomera de la Gomera. Muchísimas gracias, Estefanía, y sobre todo además por la poquísima antelación con la que tenemos incorporado a esta mesa redonda. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Tisa, eh, perdón Paloma. Ante todo, también dar las gracias, quería agradecer al Ministerio de Cultura y a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales por ofrecerme poder estar hoy aquí. Muchas gracias por todas las gestiones hechas y aunque fue con poca antelación, bueno, estamos visibles. Bueno, aquí estamos, sí, eso es lo importante, que, que estemos. Eh, a las otras tres ponentes que van a estar en esta mesa, ya las conocéis, las habéis visto esta mañana, Lorena Zalacáín. Buenas tardes, Lorena. A Begoña Planas. A Begoña buenas, Begoña, tardes. buenas tardes. Buenas y Marca, tardes. Y María Ángeles Escudero. Buenas tardes. Y bueno, antes de comenzar ya a entrar en materia de lo que es la mesa redonda en sí, queremos compartir un vídeo, un vídeo que se realiza, que realizó el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y que se llama, eh, ¿cómo se llama? Santas Alfareras. ¿Lo voy a compartir un momentito. Lo no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 Aquí. ya está. Espero que se haya podido ver y oír el vídeo bien, que las cosas siempre cuestan. Bueno, con este vídeo al final lo que hemos hecho es ejemplificar mmm, a través de una de las, de las manifestaciones, que es la, la cerámica, pero que podría haber sido cualquier otra, ¿no? Cualquier otra de las que están incluidas en la lista de patrimonio cultural inmaterial, que y además se resume en un vídeo muy breve y muy corto, creo que los puntos fundamentales que, que se han tratado esta mañana y que queremos tratar aquí entre todas y que, y que lo conversemos entre todas. Al final es, eh, comenzamos quizá con lo que es la creación de la identidad y cómo el patrimonio cultural inmaterial es fundamental para la creación de identidades y por qué esas identidades son eh, tan importantes en, en, en, en, con el género. Es decir, eh, con las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial se están transmitiendo una serie de, de comportamientos, de normas sociales que están definiendo como el rol social o el papel social que tienen los practicantes. ¿no? Entonces, a través de esas tradiciones, lo que se está haciendo es también definir el papel que tiene la mujer. Por eso es tan importante que analicemos el patrimonio cultural también desde la perspectiva de género. Bueno, esto es algo de lo que se ha hablado ya esta mañana, que María Ángeles, en su presentación, lo ha lo ha dibujado cuando ha hablado de, de la importancia de la figura del maestro, ¿no? del maestro en, en el caso de las artesanías o en los oficios, que ese maestro al final es al que se le tiene un respeto especial, un respeto distinto, y eso es un rol generado a raíz de una manifestación de patrimonio cultural inmaterial. Esto por un lado. Esta mañana también se ha hablado de los contextos que hay dentro del patrimonio inmaterial que se vinculan tanto a a hombres como a mujeres, ¿no? distintas tradiciones que lo han ejemplificado muy bien, bueno, todas realmente, Lorena, Begoña, María Ángeles, lo han contado esta mañana en sus ponencias, como hay tradiciones que están asociadas a lo masculino y otras a lo femenino, o e incluso en las artesanías, como hemos visto además en el vídeo de, de la cerámica, hay divisiones de divisiones de tareas que están asociadas tanto a mujeres como a hombres y que, como ha explicado Carmen esta mañana, no quieren decir que eso sea una discriminación, sino una división. Realmente esta división de género no, no discrimina, pero sí que invisibiliza en cierta manera. ¿no? Bueno, todos estos temas eh, se han ido tratando esta mañana y a mí me gustaría que los desarrollásemos un poco entre todas. Eh, creo que nos falta María Ángeles, no sé si se ha, se ha perdido su, su conexión, pero bueno, se, se incorporará. Se reincorporará si quiere. Perdona, Paloma, María Ángeles está teniendo un pequeño problema con los altavoces. Estoy con ella a ver si lo arreglo. Vale, vale, Ahora... vale bueno, pues cuando pueda claro, eh, sí. se incorporará a, a la conversación. Eh, por seguir introduciendo temas en los que se van a poder hablar ahora en la mesa redonda, uno de los, de los temas fundamentales y principales, tanto del patrimonio inmaterial en general como en este caso, asociado a la perspectiva de género, es la transmisión. Cada una habéis hablado de la transmisión desde vuestro punto de vista. Incluso uno de los asistentes a este webinar, Eliseo Martínez, ha, dejado, ha planteado una idea muy interesante de ese papel secundario que tienen las mujeres a la hora de recibir la formación. Porque allá se, se les forma y se les enseña para suplir al marido o al miembro masculino de su familia cuando no está. Entonces, están, quedan en segundo plano, quedan relegadas, pero acaban recibiendo ese conocimiento no también de alguna manera. Y por supuesto, en, la, en la, el papel fundamental que tienen las mujeres en la transmisión del patrimonio inmaterial, sobre todo a través de, lo, como también se ha dibujado esta mañana, la, esa transmisión en la, en la intimidad, esa transmisión ligada al ámbito familiar, al ámbito doméstico, que aparte de transmitir un conocimiento o una práctica, está transmitiendo una identidad, que es lo que es fundamental para que el patrimonio inmaterial se, salva, se salvaguarde y se, y se mantenga. Bueno, yo no quiero seguir contando yo mi rollo, quiero que, que habéis vosotras, quiero que seáis vosotras las que converséis. Entonces, eh, aunque algunas ya la habéis contado esta mañana sí que me encantaría que, que comenzaseis explicando cómo os introdujisteis y cómo llegasteis vosotras a esta práctica, a dedicaros a, a, a practicar esta tradición o a ser conocedoras y portadoras de, del patrimonio inmaterial, o sea, quién os introdujo, quién os, os enseñó, cómo lo aprendisteis... ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, Begoña, adelante. <risa> Eh, bueno, pues eh, yo he contado un poco esta mañana, pero la, para las que no estaban, pues bueno, yo me introduje en el mundo de las tamborradas porque mi padre formaba parte. Eh, aquí en el Bajo Aragón y en los 17 localidades donde se, estamos declarados patrimonio, uno nace con ese sentimiento. Entonces realmente nosotros cuando uno nace ya lo inculcan en la tradición y hay muy pocos que realmente no quieran participar de ella. Evidentemente no a todo el mundo le gusta tocar el tambor, es al pues como le pasa a, la, a Lorena, es alrededor de un instrumento y no a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero bueno, el 99,9% de la población, aunque solo sea el día de la tamborrada, un rato se lo pone y lo usa, ¿no? Todo el mundo a lo mejor estará toda la noche, como estamos la mayoría, pero sí que en casi el 100% de la población es partícipe de, de esta tradición. Nosotros llegamos, a parte, a llegamos por tradición, nos pasa de padres a hijos, y yo tuve la suerte que mi padre compartía esta locura. Entonces, gracias a él, él comenzó con la escuela de tambores, aquí en Andorra la escuela de tambores es de las más antiguas del Bajo Aragón. Comienza en el año 84 y como él daba las clases, pues mi hermana y yo íbamos a las clases con él y aprendimos a tocar. Realmente uno toca autodidacta, pero sí que es verdad que para poder preservar esa tradición, en ese año se crean las escuelas del tambor que lo que hacen es una llamada a que los niños participen y arrastran a los padres. Hoy en día yo formo parte de esa escuela, pero como monitora, el, el, el legado que mi padre tuvo a mí me lo ha pasado y ahora soy yo la que da las clases a esos niños que quieren venir y compartir. Y nos ha, se nos ha dado el caso y de hecho este año pues te creo que tenemos como a 10 padres que vienen con los niños de primaria y vienen a aprender. Porque ellos tocaban el tambor, pues por lo que te digo, llega el día de Jueves Santo por la noche, todo el mundo se lo pone, baja a la plaza y todos rompemos la hora. Pero se cansan pronto porque a lo mejor no conocen otros toques para poder cambiar, que siguen siendo los tradicionales, pero hay un abanico muy grande. Es un instrumento musical. Y es verdad que este año se nos ha dado el caso que traen a los niños y se quedan los padres. Entonces la verdad es que bueno estamos muy contentos porque realmente lo que ves es que no solo el interés sea de los niños, ¿no? sino que también los mayores se impliquen de otra manera. Y para nosotros sí. es verdad que, que es algo muy gratificante. ¿no? Es que eso además es una experiencia maravillosa porque al final se está enseñando a los niños, se está traspasando ese conocimiento a los niños, pero está llegando a los padres también. O sea, estamos sí, sí. haciendo una transmisión o sea, en dos sentidos, ¿no? en dos direcciones. Eso es, una, es estupendo, la verdad. Sí, porque además, entonces, eh, cuando yo comencé, pues bueno, comenzó, yo era más mayor y cuando yo comencé tenía ocho años, que es decir, mi hermana, sin embargo, tenía seis. Pero ahora comenzamos con los niños de infantil, o sea, nosotros con niños de tres años ya comenzamos. Van en diferentes horarios para que se sientan cómodos y los separamos por edades, pero realmente los niños de infantil de 3 a 6 años ya van juntos y ya participan de esta tradición, entonces poco a poco lo tienen como algo muy metido dentro y luego les nace un sentimiento que yo creo que compartiré con otras de las compañeras que que es una fiesta o a lo mejor no tanto como un oficio, sino que crea un nexo de unión y crea un grupo de amigos, porque realmente al final somos amigos y una gran familia que lo que hacemos es que gracias a ese instrumento y a esos tiempos que compartimos, compartimos momentos y vivencias con personas que quizás no se hubieran cruzado nunca en nuestra vida. Porque realmente no comparten, no, es, no son de nuestra edad, no es nuestro grupo de amigos, dijéramos, normal y cotidiano, sino que nos une simplemente pues esta afición y esta tradición. Entonces, para nosotros, yo para mí fue muy enriquecedor el, el formar parte de, de la escuela, Digo siempre orgullosa que yo salí de la primera escuela de tambores y que el grupo al que yo pertenezco, yo toco en una cuadrilla que se llama La Estación por el sitio donde ensayamos y que sí. es mi cuadrilla de amigos del tambor, es con los que yo comparto todos los momentos relacionados con el tambor, no son mis amigos, o sea son mis amigos el resto del año, pero no comparto el resto del año cosas con ellos, ¿no? entonces para mí la verdad es que pues eso, yo llegué por tradición, a lo mejor el resto de compañeros es diferente, pero yo llegué por tradición, por tradición familiar. Y porque en, el, en, en tu caso, además, el componente identitario es mmm, fuertísimo. Sí. A lo mejor en otros casos, a lo mejor en el caso de Lorena, como nos contaba esta mañana, a lo mejor ese componente identitario no es, no es tan fuerte como en el caso de las tamboradas. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos hablando de cómo, cómo sí, llegaron a la sí. tradición. Y como en el caso de, de Begoña tiene un componente muy fuerte, la identidad, o sea, el elemento identitario, cómo se identifican con pues, la tradición de las tamborradas. Decía que a lo mejor en tu caso, Lorena, eh, ese componente identitario familiar no es tan fuerte porque no, es, no está tan no, extendida la identidad. No, no. Los de mi casa, yo había subido y mi madre solo una vez. Y fue con la catequesis o alguna historia así. Lo demás, nadie habíamos subido al campanario. Claro. Ahí me enganché pero sin embargo te enganchaste claro entraste Sí y además no tenía ninguna intención de aprender a tocar las campanas pero ninguna fue de casualidad me ofrecieron subir está yo estudiaba la alboca y la duzaina en, en se llama el aire musical en chocoa en Soño UNA. ellos nos dieron la opción de poder subir a ver cómo se tocaba y yo pensé que bueno desde allí arriba Iba a sacar unas fotos bonitas, <risa> había buenas vistas, se veía peñas de haya, todos los caseríos, a sacar fotos. Y allí me quedé, <risa> fue por casualidad. ¿Y qué fue lo que te atrajo, de lo que te hizo quedarte? ¿Qué fue okay. lo que te atrajo de la campana? Uno de ellos era un amigo, me conoce, ya sabe que soy fácil de engañar, digo, bueno venga ya haremos algo, venga pues... Algo ya saldrá y, bueno, pues venga, corre, corre, dale, dale con el pie, que hay que empezar y ahí me quedé. <risa> final en tu caso es algo aprendido, algo aprendido que te gusta, que te engancha y que te quedas. No, no, aprendido no le tenía, lo, lo aprendí allí, ya pues le agarré las cuerdas y allí empecé. Y desde entonces, pues ahí estoy. maravilla y bueno, otras compañeras que nos contéis también vuestra experiencia. Estefanía. Bueno, pues en mi casa eh, yo aprendí a silbar en los centros escolares de la isla de La Gomera, donde es obligatorio hoy en día el silbo gomero. Eh, yo sí que tengo un componente muy identitario, o sea, no lo aprendí desde mi familia, pero sí es verdad que en el colegio eh, el maestro, los maestros, habían dos personas mayores. Vale, que eran autodidactas, ellos no sabían ni leer ni escribir, porque como conocéis, el silbo gomero era necesario en la isla de la Gomera por la orografía que hay. Es una, una orografía muy abrupta, de montaña, y bueno eh, necesitábamos comunicación para larga distancia. Entonces uno de los maestros eh, vio que este, este lenguaje tan peculiar pues, se, se perdía, no eh, debido a a que antes se utilizaba mucho esa necesidad en, en las zonas rurales, y bueno, a través de que la gente se fue a, a las zonas más capitales, y más a, a, a los hoteles y demás a, a trabajar, pues se estaba perdiendo, ¿no? Y él pues empezó como una actividad extracolar en los centros escolares de las islas, eh, después del colegio, después del comedor, iba a dar clases a los niños de manera extracolar, y él por su cuenta propia, hasta que bueno, eh, todo ello llevó a que hoy en día, eh, a través de mucho proceso burocrático y, y demás, el silvo gomero esté dentro de la, del, de la enseñanza obligatoria en todos los centros de la isla. De ahí yo aprendí a silbar en, en 1999 con otro maestro, silbador también, autodidacta, Lino Rodríguez, y bueno, a partir de ahí empecé, fue la primera vez que yo me introduje en esto y lo oí, y, y para mí fue una seña de identidad, dije, el silvo gomero es mi seña de identidad, es algo que me caracteriza como gomera, como paisana, como orografía, como cultura y como tradición, porque mi abuelo sí sabía silbar, pero mis padres, por ejemplo, no supieron silbar nunca, porque es lo que hablo, la decadencia esa y el desuso que hubo de eso. Entonces, eh, para mí, me, era una niña, tenía apenas 10 años, cuando dije, vamos, esto me identifica y, y quiero aprenderlo. De hecho, fue obligatorio, lo aprendí, y hoy en día, pues, a, a través de formación y, y de muchos, he estado mucho a lo largo de mi vida, he utilizado el silbo en diferentes contextos, también he de decir, y, y he llegado, pues, eso a dar clases de silbo, eh, no solo en, en el aula insular, que también está el apoyo de, del gobierno de Canarias, el apoyo también del gobierno del cabildo de, de Insular, que ha puesto unas aulas para las personas adultas que, que quieran aprender a silbar, y bueno, estuve dando clases, comencé, y ahora mismo actualmente, pues, soy la presidenta de la asociación, y aquí sí que me quiero parar porque eh, la asociación se forma porque hay comunidades. El Silbo Gomero salió desde, lo, desde, desde, desde como dijo Begoña, desde la familia, ¿vale? desde las vivencias. Entonces, eh, hay comunidades portadoras. En este caso, yo también tengo una comunidad portadora y yo tengo dos hijos. Eh, ay, ¿Se me ve? Sí, sí, no, sí, sí. Ahora. Vale, eh, tengo dos hijos. Eh, mi marido, por ejemplo, es, eh, es una persona que está eh, en el medio rural, está criado con su padre y su madre en un medio rural, su padre silbaba, su madre eh, era la receptora de ese silbo, y ellos tienen una comunidad, sus hermanos silbaban, y ellos por necesidad sí lo aprendieron, ¿vale? Era, era un sistema de comunicación que lo necesitaban para el campo, para su sistema de comunicación. Entonces, mis hijos hoy en día aprenden a silbar no solo desde la comunidad del núcleo familiar que hoy tengo yo, que es eh, mi marido, yo, mi hermano también sabe silbar por los centros escolares, y también aparte de ellos están en las escuelas que aprenden a silbar como una enseñanza obligatoria. Dentro de la lengua castellana hay un apartado que es eh, actividad obligatoria del silbo gomero. Y bueno, ya podéis ver que a partir de ahí, desde que se implantó las escuelas de 1999, pues el silbo ha dado muchos, muchos, pero muchísimos frutos, y uno de ellos soy yo. Y esta asociación pues, se ha creado para eso, para, para seguir con esa transmisión, con esa defensa, con esa comunidad de portadores, con todos los expertos y estudiosos que se unen a, a este silbo, porque bueno, es, es largo y tedioso, no es, está científicamente probado, y bueno, pues, Seguimos en ello y, y ahora mismo, lo dicho, estamos, en, en, estamos de, desde la tradición hacia el futuro. Es un patrimonio que está vivo, un patrimonio que se ha recuperado y un patrimonio que además sigue eh, hacia, mirando hacia, hacia adelante. Y además, en, en, en vuestro caso, Estefanía, luego volveremos a ello más adelante, pero es que sois el ejemplo de, de cuando hay interés también desde las administraciones o desde... Bueno, vamos a decir desde la política eh, en tratar de, de preservar y de salvaguardar una tradición y sois sois el ejemplo o sea sois el fruto, porque además tus abuelos silbaban tus padres no, pero tú y tus hijos sí o sea, mmm, bueno luego volveremos a la parte de la transmisión y de la recuperación pero vamos, en la gomera, desde luego que sois el ejemplo <ríe> eh, pues eh, Isabel, cuéntanos también tú cómo entraste a, a... La dedicarte a la cerámica? A ver, pues yo hablo desde la experiencia ya de 54 años que llevo en el oficio. Empecé con 14 años cuando salí del colegio. Pues había dificultades para continuar los estudios porque me tenía que ir interna entonces a, a un colegio de monjas y demás. Y bueno, pues mis padres no se lo podían permitir. ¿Y, ¿Y qué opción había? A ver, a mí me gustaba la pintura, tenía cualidades con los pinceles, y los maestros que tenía en aquella época, que corría en 1969, me dijeron, le dijeron a mis padres que me fuera a un taller de cerámica talavera, porque nosotros vivíamos en un pueblecito de al lado, y que aquí, aquí continúo. <ríe> bueno, pues nada, entré un 14 de julio, y me enamoré de la cerámica, no, no he vuelto a dejarlo. Hace 54 años que estoy dándole a los pinceles y bueno, pues a través ahora de mi jubilación eh, todavía pues continúo. Además, mi hijo está, eh, ha tomado el relevo ahora, uno de mis hijos, y, y ahí ya no me desengancho. Eh, esto es mi pasión, mi vida ha sido todo y aquí fundé mi propio, mi propio taller, estuve en, allí en Talavera pues unos cuantos años y, y allí encontré, a mí, me enseñaron a pintar, éramos mujeres todas, la, a ver, se dividía el taller, mujeres y hombres, entonces me enseñó una maestra eh, en pintura, bueno, pues nosotros teníamos eh, las grecas, las flores, los trabajos más delicaditos y menos importantes, por así decir. Entonces sí había un, una pequeña diferencia entre las mujeres y los hombres. A los hombres los enseñaban a pintar en el tablero, quiere decirse que eran los trabajos de murales, azulejería... Pero, a ver, ahí hay un error. Yo creo que siempre decíamos las mujeres, es que cuidado las chicas... Cuidado que nosotros no nos enseñan a pintar con la caña, porque ellos usaban una caña y nosotras era a pulso. Sí. Y yo les decía, pero si es que tenemos nosotros mucho más valor. Es que es más difícil, claro. Efectivamente, ellos necesitan un soporte y nosotros no necesitamos nada. Ahí aprendimos a filetear las piezas grandes que se las dejábamos preparadas a los hombres, ellos pues pintaban los rótulos, la montería, los trabajos... A ver, por ejemplo, cogíamos una ánfora y las mujeres le poníamos la marca, le raspábamos las goteras que se quedan cuando se esmalta, y pintábamos la peana, eh, cuando eran ánforas de serpiente que llamamos, llevaban unos asas con la sierpes, pintábamos todo, la, el, la boca de la ánfora, la peana, todas las grecas, las flores, el fileteado, que había que hacerlo todo a pulso, y a ellos se los dejábamos en bandeja para que pintaran solamente el centro. Entonces, ahora, eso, eso que era lo que se veía, porque cuando esa ánfora salía del horno, pues ahí se distinguía si era de renacimiento, era de montería, era de paisaje, casi nadie se fijaba en las grequitas que llevaba de encaje, con un pincel de tres pelos, que lo hacíamos tan sumamente fino y tan bonito y, y era lo que quedaba desapercibido porque la vista se iba al centro o ánforas de flores, ánforas de, de renacimiento pero ahí estaba nuestro trabajo escondido, casi escondido pero yo creo que era lo más bonito, era lo que embellecía ese ánfora porque imaginaros eso, si los hombres no sabían hacer eso tan fino las mujeres, había mujeres que pintaban como los ángeles y, y bueno, pues yo así empecé, después hace como treinta y pico años, treinta y tantos, que fundé mi propio taller y, y nada, ahora lo ha continuado mi hijo hace un par de años, eh, se sigue llamando Isabel Rueda, eh, continúa con el nombre, que se lo tengo que agradecer, bueno, aunque también me hubiera gustado que, que su nombre hubiera estado ahí presente porque él es un verdadero artista y bueno, pero se sigue llamando Isabel Rueda, creo que hay una continuidad que a mí me hace mucha ilusión y espero que, que esto no se pierda. Claro, eso es lo, lo bonito, es que le hayas transmitido a tu hijo esa pasión por la cerámica y que le haya querido continuar y que te deje el, que deje tu nombre, ahí me parece vamos, un, un detalle precioso. ¿eh? Sí, la Homenaje verdad que a su madre. Te lo agradeceré siempre, sí. sí, sí, sí. Ahí, que, ahí quedaré, por lo menos el nombre. Claro, así es. Y en el caso de María Ángeles, también nos ha contado esta mañana cómo ella llegó al mundo del, del vidrio. Un poco parecido al caso de Estefanía, ¿no? A través de una escuela, a través de formándote en esta profesión y te, y te enamoraste. Ay, no te oímos, María Ángeles, te estás silenciada. Bien. Ahora me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, bueno, pues un poco, según lo que he estado, lo que he escuchado esta mañana y lo que escucho ahora, yo tengo como un poco mezcla de todo. Yo sí que estuve, como es verdad, cuentas, en la primera escuela taller, pero también es un poco parte tradicional, porque yo, mi familia, sí que trabajaba el mundo del vidrio, tanto en esta fábrica como en la industrial, entonces. Todo lo que está relacionado con sí. el pueblo está relacionado con el mundo del vidrio. De una forma directa o indirecta, porque lo tienes en el ambiente, no notas que lo tienes, pero en realidad es como que forma parte de tu ADN. Hay así como pequeños detalles que, por ejemplo, yo esta mañana pues, no lo he comentado, yo lo hablaba aquí un día con Paloma, con la directora del museo, cuando íbamos a... nos propusisteis participar aquí y yo le decía... Jolín, si es que en estas oficinas donde ahora está la Real Fábrica es donde dimos clase cuando estábamos en párvulos y cuando el edificio <ríe> estaba en ruina tenían así como un apartado y entonces los párvulitos entrábamos por estos, este edificio tan grande con un pasillo tan largo que no sabías en realidad de lo que era, sabía que ibas a la fábrica vieja porque era la fábrica vieja pero en realidad de pequeño no sabes lo que ocurría o ibas por la calle, por la zona donde se, se limpiaban los restos de vidrio y entonces hacías como adquisición de pequeñas gotitas de vidrio que ibas encontrando por el suelo y las coleccionabas como un tesoro. Y claro, luego a lo largo de los años piensas, jolín, si yo siempre he estado vinculado, que siempre he tenido que... Yo decía, ¿para qué querré estas gotas aquí guardadas? Y luego de repente un día descubres que esas gotas las puedes hacer tú y que a través del conocimiento que te van dando puedes ir haciendo otras cosas. Entonces un poco mezcla de todo, ¿no? Que es muy importante el, el, el, con el paso del tiempo enfocar que tienes una tradición, que es un pueblo vidriero, que siempre lo, lo ha habido y que tú ahora tu objetivo es seguir aprendiendo, porque es una cosa que se sigue aprendiendo y seguirlo transmitiendo para que la gente no lo pierda. Claro, eso es. Eso es lo, eso es lo fundamental, que no se pierda. Y en este sentido, y enlazando con, con lo que acaba de comentar María Ángeles, para que no se pierda, es el, mmm, ¿qué, qué papel creéis que tenéis vosotras como mujeres, en, en algunas en ámbitos en los que era más frecuente la presencia de mujeres, otras en menos, qué papel creéis que tenéis vosotras en la transmisión de esas, de esas, de esas tradiciones, o sea, cómo las, las mujeres podéis participar o qué podéis aportar a la hora de que esos elementos, esas manifestaciones, esas tradiciones, pervivan. Pues nadie, nadie, se, atreve, nadie se atreve. En ¿No? mi caso, me atrevo yo, en mi caso... Vamos a ver, el silbo gomero es un patrimonio inmaterial, por lo que plantea unas condiciones especiales, quiero decir, eh, con respecto a estos patrimonios. No se puede medir, no se puede tocar, y lo, lo bueno es que está vivo, ¿no? En las personas que lo sirvan y que lo entienden. Entonces yo creo que como mujer, que portamos ese patrimonio que, que también traemos al mundo, <ríe> esas personas vivas, y lo llevamos dentro de nosotros, creo que somos vamos, parte fundamental de esta transmisión generacional y la responsabilidad también que tenemos como, como eso, como personas que, que transmitimos este patrimonio. Yo lo vivo en mi casa con mis hijos y mis hijos, me perdonen la expresión que voy a decir, pero aquí se dice mucho, que es que lo maman, o sea, quiero decir, ellos están continuamente conmigo hoy en el silbo, ven, ven gente conmigo con, silbando y demás, estamos también los fines de semana en, en ese pueblo rural que siempre digo que es donde está mi marido, donde se ha criado, y quieras o no, aquí en La Gomera todavía hay partes y zonas de La Gomera que no hay cobertura, entonces yo tengo que utilizar el silbo sí o sí, y nos vemos obligados a ello. Y mis hijos, quieras o no, pues sí que es verdad que, vamos, yo les sirvo por sus nombres, ellos ya me contestan y, y bueno, me entienden perfectamente. Entonces yo creo que somos parte muy fundamental de esa transmisión generacional. Sí, yo creo que también, que al fin y al cabo, pues cuando nosotras formamos parte de, de esa tradición y de ese patrimonio, pues tus hijos pasan mucho tiempo contigo, ¿no? Y cuando ven que es algo de lo que pueden disfrutar, de lo que se lo pasan bien, no es algo impuesto, sino que en un principio puede empezar como algo impuesto, porque está claro que, que te los llevas para que vayan conociendo, pero al final le cogen ese gusto y ven que realmente se lo pasan bien y que pueden disfrutarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos un papel importante y que, y que tenemos que preservarlo. De hecho, por eso aquí nace la escuela, ¿no? Por esas ganas de que... De que nadie se quede atrás y que a nadie le dé vergüenza en un momento dado, porque aquí por ejemplo pasaba que pues, nosotros, como he dicho esta mañana en la ponencia, los bajoaragoneses no volvemos a casa en Navidad, nosotros volvemos en Semana Santa. Es la época del año en la que el pueblo está más lleno, pero no solamente de visitantes, sino también de los propios nativos de aquí, que en su día se fueron a estudiar a una ciudad y que su trabajo lo encontraron allí y viven allí, pero vuelven el día de Jueves Santo se ponen su tambor o su bombo y salen a la plaza. Entonces, pasaba muchas veces pues, que se quedaban descolgados pues, porque una persona que no usa un instrumento y que solo coge una vez al año, pues a lo mejor se ve un poco más torpe. Perdonar así un poco la expresión, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se vio la necesidad de intentar acercarlo a todo el mundo de una manera gratuita y que todo el mundo pueda participar. Y la verdad es que la experiencia nos ha dado pues, bueno, pues que estamos teniendo pues mucha gente que se interesa y lo que digo este año mismo es que hasta los padres que no habían ido nunca y que a lo mejor se veían más torpes con el instrumento, este año están participando con nosotros, ¿no? Pues yo creo que, que es una parte importante y que en todas las tradiciones tiene que ser así. Y las madres, pues lo que hablamos. Al fin y al cabo somos las, las que más insistimos, somos más cabezonas o más tortugas y somos las que vamos a ir diciendo siempre. Hombre, algo que, que tenéis en común y que, que habéis comentado a todas en algún momento es que, habéis hablado de cómo le habéis enseñado a vuestros, a vuestros hijos vuestra profesión. Sí, Lorena. Lo que quería también decir es que vosotras, por ejemplo, tenéis escuela. Y eso ayuda mucho. Nosotros no tenemos escuela. Y al final la gente que sube al campanario es la gente que está a nuestro alrededor. Pues el otro el, el Día de Reyes pues tuvimos bastante visita, pero eran las hermanas, los sobrinos de uno del grupo, todos los de mi casa, eh, luego pues alguien que dice, ah, vas a tocar, bueno, pues oye, pues igual subo, pues bueno, venga, ven. Y ¿Sí? es gente de alrededor, pero para nosotros es más difícil el cómo extender a más gente, a cómo llegar a más gente. Creo que es la falta de la escuela, pero tampoco no me atrevo a decir cómo montar ahí una escuela. A ver, los comienzos son difíciles, yo te digo por experiencia propia. Nosotros cuando empezamos era como una locura el, vas a enseñar a tocar el tango, si es algo que todo el mundo hace y que es un toque que todo el mundo conoce y cada uno lo hace a su forma. ¿no? Nosotros aquí actualmente somos 7.500 habitantes, entonces también contamos con que somos una población, bueno, en la provincia de Teruel somos la tercera población, con lo cual somos mucha población para lo que es la provincia. ¿no? Pero es verdad que en los pueblos más pequeños, como en Urrea, Urrea de Gain tiene 700 habitantes y forma parte de la ruta del Tambo y de Lombo. Y ellos con 700 habitantes también tienen escuela. Esa escuela funciona con niños que sus padres son oriundos o sus abuelos de Urrea, pero durante el resto de la semana a lo mejor viven en Zaragoza, que están a una hora de camino, pero vuelven el fin de semana a casa. Entonces quizás es comenzar, a lo mejor comenzáis, lo planteáis y empieza eso, el vecino, con el primo, con el no sé quién, y ven que se divierten, los niños lo comentan y al final la gente se engancha. Yo, por ejemplo, en la escuela de tambores, mis amigas de mi cuadrilla no venían nunca conmigo y de hecho ellas no tocan el tambor conmigo, porque no les gustaba. Entonces ellas simplemente salen un rato ese día, participan de la tradición, pero quizás la locura o pasión que yo puedo llegar a tener... Ellas no la tienen o la han desarrollado mucho más tarde. Entonces hace que yo creo que si lo empecéis a plantear, al principio no será un éxito. Pero bueno, nunca se sabe los remos lo que puede. Yo te animaría que por lo menos lo intentéis, que nunca se sabe. Sí, a lo que hicimos fue llevar a colegios, alumnos, pero... La parte infraestructura más complicada, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar el tambor que enseñar la campana que al final sí claro, sí. a ver en mi caso eh, pues también mmm, mis hijos lo han mamado no eh, de hecho pues mira uno ahí está siguiendo la marcha y mis hijos se lo han transmitido a mis nietas eh, ¿Ah? ellos ellas está, las gustaban, conocen la cerámica por lo menos en Talavera ahora afortunadamente eh, están los talleres visitables que incluso van colegios y claro eso les ayuda, les anima, les hace despertar la ilusión y el interés por la cerámica. Eh, también damos talleres ¿eh, no? y, y les encanta sobre todo el barro, como con el torno ellos, ellos amasan el barro, lo dan forma, les encanta a los niños. Entonces ahí sí que, sí que entran la, entrarían las administraciones públicas que siguieran ayudando a los talleres sobre todo porque yo creo que ahí es la cuna donde se aprende verdaderamente, que ellos vengan a los talleres, que, que puedan verlo en vivo cómo se hace la cerámica. Y, y bueno, desde la declaración de la UNESCO, desde el reconocimiento en, en tal vez el ayuntamiento y en las administraciones públicas pues han han ayudado y están en ello. Y bueno, pues sí, sí incluso pues vienen excursiones, la oficina de turismo también les lleva a los talleres. Y todo esto pues está ayudando a que, a que eso, los niños, incluso los mayores, conozcan la cerámica. Sí. Es una buena promoción. Sí, así es, una promoción buenísima. Nosotros estuvimos en el, el tercer encuentro de gestores de patrimonio inmaterial que lo celebramos el pasado diciembre. En... En Talavera, estamos sí. visitando un taller y vamos hasta uno del equipo se animó a, a trabajar la cerámica y nos encantó <ríe> una experiencia muy, sí. muy muy chula cierto y os quería preguntar eh, en, sobre todo en aquellas tradiciones en las que en las que hay tradicionalmente menos presencia femenina ¿qué os encontrasteis cuando llegasteis por ejemplo Lorena ¿qué os encontrasteis cuando expusisteis cuando a cuando te pusiste tú a tocar las campanas, si te contaste algún tipo de, de a lo mejor, prejuicios, ¿no? De esto, o excusas a nivel más físico, ¿no? esto es un trabajo que no pueden hacer las mujeres. Cuéntanos Bien. un poco. Nada, yo encontré amigos. Yo ahí hice amigos. Ellos han venido a mi boda, yo he ido a sus bodas. Fue, fue muy natural. Y enseguida ya me hicieron parte del grupo y la siguiente concentración en algún sitio iba. Cuando había que tocar, tocaba. Muy natural. No tuve ningún perjuicio, pero ninguno. No, me, me recibieron con los brazo, brazos abiertos. Eran tres, pues una más. Claro. No, pues claro. Eso es. Claro. Sí, una, muy bien. ¿no? Por eso me quedé también ¿no? Por el recibimiento que tuve. Sí. Claro. Y luego, como decías, ahora era, eran dos, pues ahora tres. Hasta claro, uno, eso es. Eso es. Era, sí. Bueno, era escaso y bueno, pues sí, fue así. Sí, y en el caso, por ejemplo, de María Ángeles. En mi caso podría ser como si hubiera llegado una avalancha, en el buen sentido. Nosotros siempre, el gremio del vidrio siempre ha sido un gremio de hombres. Las mujeres, pues igual que en la cerámica, estaban un poco desrelegadas a tareas en teoría o denominadas de menor categoría, que luego en realidad no lo eran. Pero bueno, entonces, el de repente llegar eh, a un gremio de gente, que no es que fueran mayor, pero eh, maestros, con ya sus años de experiencia, en los que su primer objetivo es, en la presentación, encontrarte con 57 mujeres y tres hombres. ¿Y qué haces con esas 57 mujeres cuando tú siempre has tenido solo compañeros? Al principio fue sorpresa, o sea, yo creo que el impacto fue mutuo ¿Dónde va tanta, tanta mujer? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Seremos capaces de hacer algo con ellas? Pero no hubo ningún problema ni ningún impedimento. Al contrario, ellos eh, se mostraban muy colaboradores porque ellos... Habían visto lo que les había costado a ellos el trabajo, los problemas que habían tenido para poder eh, conseguir que el vidrio no, no desapareciera, porque ellos trabajaban en empresas, en cooperativas. Las cooperativas con el tema industrial se fueron cerrando, entonces se fue quedando un círculo, se fue estrechando mucho el círculo y ellos lo vieron como una oportunidad de eh, sacar a flote el, el oficio. Entonces, pues al principio fue un poco sorpresa, pero luego fue todo un periodo de adaptación eh, perfecto. Nadie, nunca había problemas de, no, pues es que tú no lo hagas porque no puedes, o las chicas no tienen fuerzas, claro. También nos encontrábamos con la disyuntiva de que solo había tres chicos y cada uno estaba en un taller, con lo cual éramos eh, 20 mujeres, por ejemplo, en el horno en mi taller, soplando, y solo uno. Entonces, a lo mejor incluso le teníamos un poco, él estaba un poco sorprendido o a la espera, a ver, pero vamos, eh, todo con, con normalidad. O sea, todos al final éramos compañeros, todos éramos amigos, incluso la jerarquía del maestro, que como decía antes, estaba muy arraigada y el, el maestro era la cabeza visible, lo, todo lo que decía él, había un respeto y un... Con esta nueva generación... Éramos como más amigos, los mismos compañeros, pues nosotros teníamos un maestro que era maestro de los maestros que nos daban clase a nosotros y ellos le tenían un respeto, una autoridad, un tratar de usted a él y con nosotros, el cambio generacional, éramos como todos amigos y hasta el maestro de ellos era como más amigo nuestro y más, eh, más cercano que lo que había ocurrido en el intervalo de la generación. Entonces, en ese sentido, muy bien final las dos habéis apuntado algo muy interesante y muy, muy importante que es que eh, si las mujeres no os hubieseis iniciado en esas prácticas, por esas prácticas no, no, se, no se hubiesen desaparecido, sí, hubiesen quedado mucho más residuales. Entonces, ¿cómo le vas ah, a decir sí. a una persona que no porque es una mujer? Si es que si no está esa mujer, esa práctica se va a dejar de, de, de, de seguir, se va a dejar de practicarse, ¿no? Sí, porque además hay cosas eh, que a lo mejor eres luego tú mismo, primero el que a lo mejor te puedes poner barreras y tú mismo es el que te vas a dar cuenta si quieres seguir adelante o no. Yo, por ejemplo, en el vidrio, pues no deja de ser un oficio eh, que tienes que estar muchas horas de pie, hace mucho calor, o sea, inconvenientes tienes muchos, pero luego tienes como muchos beneficios, al final... Es como un gusanillo que se te va metiendo, que siempre quieres aprender más y siempre quieres hacer algo. Si lo quieres dejar, es el, el, el oficio ideal para dejarlo. No tiene más que inconvenientes. Te quemas, hace calor, eh, los objetivos son muy a largo plazo, pero al final siempre es como un gusanillo. Estás cansado y siempre dices, Ay, voy a probar a ver si me sale esto o vamos a intentar hacer esto. Entonces es, eh, no vamos a decir como una droga porque ahora no está bien visto, pero se considera eh, algo que se te mete dentro y que tienes que seguir haciéndolo. Y cuanto más lo haces, más te gusta. Y vas investigando, vas conociendo gente, artistas de otros sitios. Eh, y luego vas comparando, pues eso, eh, con la cerámica. Pues siempre tienes un punto en común. O con, con las campanas. Pues yo me veía esta mañana eh, en algunos puntos reflejados o con los tambores y al final dices, al final todo son todas artesanías que cada uno en su, en su campo pero al final todos tenemos algo en común y sobre todo es yo creo, la pasión por lo que hacemos, sea en el ámbito que sea Sí Exacto, eso es Y desde que nos vosotras a practicar estas tradiciones estas manifestaciones de patrimonio inmaterial ¿Qué cambios habéis sentido? ¿Cómo, cómo pensáis que que, que, se, que ha cambiado la percepción de, de la presencia de la mujer en eh, practicando esas tradiciones? Por ejemplo, Estefanía. Bueno, yo es que estaba oyéndolas y en el silbo, por ejemplo, eh, en este caso, era como dije antes, el silbo ha evolucionado, ¿no? ha ido en una evolución con, con la vida misma. Empezó con, en el núcleo de familias, en esas zonas rurales, donde era necesario. Y era el hombre, ¿no? El hombre era el que más iba al campo y la mujer hacía la, las tareas de, del hogar y se quedaba en la casa. Ella era la receptora y él era el emisor, él era el que mandaba el mensaje y ella recibía. En este caso, hoy en día, eh, podemos, como la evolución de todo, eh, somos más mujeres que hombres los que sirvamos hoy en día. De hecho, eh, si me pongo a contar... Eh, somos más las monitoras de gomero que, que hoy estamos en, en la palestra ¿no? y que, que estamos ahí siempre. Sí que es verdad que hay muchos hombres, de hecho mmm, hay más hombres de antaño que mujeres, los podemos encontrar, pero mmm, gracias a esta evolución también y como digo, a, a la magia que tiene el silbo que es un patrimonio vivo en cada una de las personas que lo silba y que lo entiende, pues gracias a ello... Eh, y como dije, somos las mujeres, ¿no?, quien, quien realmente pues mamamos y hacemos que a su vez se porte a, a nuestros hijos. Y esos hijos, como dije también antes, o sea, mis hijos a su vez tienen amigos, y es lo que estaba diciendo también Begoña, ¿no? Es como un grupo de que todo, y que el gusanillo que decía María Ángel, es el gusanillo que se te mete y esa identidad que te identifica, que es tradición de atrás, en el que eso va evolucionando y eso va pues de generación en generación. Y... Y en el caso de, por ejemplo, Isabel, que además tú tienes una larga experiencia en el mundo de la cerámica, ¿qué, qué has notado diferente de cuando tú empezaste con 14 años a cuando tú abriste tu taller y a, a ahora? no? A ver, ahí ha habido mucha evolución. La mujer, ya por sí misma, como te hablaba al principio, de que estaba relegada pues, a los trabajos más inferiores, según podríamos decir, ¿no? Que, que no era así, yo no, nunca lo he entendido así. Ahora no, todo lo contrario. La mujer ya. Eh, ahora sí que es verdad que, se han, que hay más talleres que, que están regidos por mujeres empresarias, por mujeres ceramistas, que se han atrevido a poner su propio taller. Eh, antes no había, ahora casi hay más mujeres en Talavera que hombres, que se lanzan a, a poner su propio taller. Y claro, ya. Pues no, es que no hay ninguna diferencia. Las mujeres empiezan desde el barro. Porque, claro, yo creo que hasta, hasta en el neolítico, cuando eh, creo que, que la mujer hacía la cazuela de barro, me imagino a la mujer haciendo una cazuela sin torno y sin nada, con sus manos, porque el hombre se iba a cazar. Yo creo que, que esto ha sido así. ¿no? Pues ahora, claro, hay otras técnicas. Eh, por, también por la fuerza eh, física pues los hombres eh, tenían el trabajo de pisar el barro de amasarlo de las mujeres siempre pues eso los trabajos un poco un poquito más débiles pero en este caso ya a veces ha mecanizado todo y, y ya están las máquinas para amasar el barro para hay tornos eléctricos que no necesitan tanta fuerza física y ya la mujer hace el torno gracias a las escuelas de arte, a, pues a los medios que hay, no entonces la mujer hace desde el barro, mete los hornos, sacamos los hornos, esmaltamos, pintamos, todo. No hay ninguna diferencia eh, entre el hombre y la mujer en la cerámica. Ya no hay ninguna. Ese es el, el objetivo y en algunas de vosotras, por ejemplo, eh, María Ángeles, que el año pasado fue el año del vidrio, habéis tenido ocasión de compartir experiencias propias vuestras con mujeres de otros países o de, que estén en unas situaciones parecidas que se hayan introducido en prácticas que no son que son tradicionalmente masculinas. Bueno, nosotros eh, sí que estamos en contacto, date cuenta que el, el mundo del vidrio es un mundo muy, muy amplio, entonces lo que es el vidrio soplado no hay muchas mujeres en el mundo dedicadas al, al vidrio soplado, con lo cual sí que tenemos una relación con las diferentes fábricas y los diferentes países que tienen eh, sopladoras, entonces su caso es muy parecido al, al nuestro ellas se han ido incorporando a las, a las plantillas dentro de que estamos hablando de un número muy reducido de personas que se dedican al vidrio soplado. Luego hay las otras técnicas de vidrio que pueden ser eh, más o menos complementarias en las que eh, sí que hay muchas artistas que se dedican a trabajar en el tema de la escultura, en el tema de fusil, las cuentas de vidrio... Entonces, ya ahí se amplía mucho el, el abanico de mujeres que trabajan en el mundo del vidrio. Lo que es el tema del vidrio soplado es un poquito más complejo. Entonces, aparte, de tu posible infraestructura que sueles tener eh, no es tan accesible a la hora de poder trabajarlo. Entonces, tú puedes tener tu pequeño taller o las empresas, pero claro, eh, los sopladores en realidad entre hombres y mujeres eh, no llegamos a, a lo mejor a un centenar. Claro. Y en el caso de Lorena y de Begoña, que las dos estáis en redes a nivel nacional, repartidas por todo el, el territorio español, Lorena ya nos contaba esta mañana un poco la diferencia que hay entre la cantidad de hombres y mujeres presentes en esas aso asociaciones, pero habéis tenido ocasión de compartir experiencias con, con mujeres de otras partes de España. Sí, en mi caso sí, porque es verdad que bueno, a través de, la, de lo que sería nuestro patrimonio somos 17 localidades de cinco comunidades autónomas diferentes. Es verdad que hay localidades en que a la mujer todavía le ha costado porque, o por costumbre o por tradición, porque realmente ellas lo han visto como una tradición y a lo mejor ha costado más romper y entrar. Eh, hay una localidad de Bajo Aragón que las mujeres tardaron mucho más en incorporarse al toque del tambor porque realmente ellas veían que su papel era otro, salían de manolas en la procesión, preparaban las peanas y no les importaba no participar del toque del tambor. Sin embargo, otras localidades lo han llevado desde el principio, pues han ido incorporando mucho más rápido. Eh, yo, por ejemplo, en concreto en la zona de Andalucía, en Maena, pues al principio todos los que veía que venían eran siempre hombres y era rara a la vez que veías alguna mujer que vestía de coli blanca o coli negre que llevaba su tambor. Sin embargo, ahora cada día, cada año que ha pasado, pues ves que se han incorporado más, ¿no? Que quizás lo que digo, la tradición ha hecho que, que llevaran otro papel diferente, secundario, como decía una de las compañeras esta mañana, ¿no? Que las mujeres éramos, pues eso, las, las segundonas, ¿no? Las que estábamos detrás y éramos un poco el caballo de que cuando no se podía hacer, pues nos incorporábamos. Pero realmente hoy en día estamos, yo creo que bastante equiparables los hombres y las mujeres, en concreto en el mundo de las tamboradas. Y a nivel de organización, que realmente donde más nos ha costado entrar es en las presidencias de las asociaciones, de las hermandades, de las cofradías. Eso ha costado un poco más, porque realmente ha sido siempre por pues lo que hablamos. Nos han ido dejando un poco las migas de que, bueno, empecéis a participar de una manera que así callamos un poco la boca, pero realmente el, el coger ya lo que sería esa responsabilidad ha costado un poco más. Pero es que cada vez es mayor y que cada vez, pues eso, las mujeres tenemos... Más presencia dentro de, también de órganos de gestión y de un poco pues con mayor responsabilidad, ¿no? por lo menos en mi caso. Bueno, en mi caso relación-relación sí he tenido, pero tampoco es que me haya movido demasiado. Sí he ido a algunos encuentros, pero a todos no. Al final arrastró a toda familia y luego aparte tenemos más extraescolares. Mi marido toca el chistu, la dulzaina está en dos grupos de baile y este domingo pues tiene que ir a tocar y luego mi hija el domingo tiene que tocar el violín. Entonces cada uno iremos a un lado y entonces es un poco, un poco lioso, ¿no? Pero yo lo que sí he notado ahora y esto algunas veces sí me rechina. Por ejemplo, yo estoy también en una asociación de dozaineros en el pueblo y para recibir ayudas, eh, cuando pedimos al ayuntamiento y registramos los papeleos, eh, siempre piden eh, a la hora de organizar cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Y como tiene que haber alguna mujer, y como soy la única que está, soy la presidenta de la asociación. Y eso pues ya no es porque valgas, no valgas. No, Ahora, no, como eres mujer, ya venga. Yeah. Y ahí sí, ahí estoy un poco mosqueando un poco, cuando se hizo también Patrimonio me llamaron eh, de la radio dos veces, del periódico, dices, ahora sí, me estás llamando a mí porque soy mujer, sí. no sabes lo que hago, pero me estás llamando porque soy mujer, sí. y eso sí me ha, ¿no? te has puesto por primera vez en contacto conmigo por ser mujer, no porque soy campanera. Sí, claro. Soy mujer campanera. Primero mujer. Y luego campanera. Y ahí sí, un poco sí me ha sí, al Sí, hay... es que tenemos que estar en todos los sitios. En el claro. colegio de los niños y la presidenta, pues tendrá que ser por fin una mujer, ¿no? Venga, ahí también. Siguiente, sí. es opinión, hombre, pues tendrá que haber una mujer. ¿Y tú por qué no? No, en mi casa ya está prohibido coger más historias de estas. Bueno, me lo ahí, María. En casa ya no hay más. Es que yo creo que ya has apuntado un tema muy interesante y que a mí me encantaría que fuese el futuro en general que nos espera, que es que no tengamos que hacer estas jornadas de mujeres portadoras de patrimonio inmaterial, sino que se hable de portadores masculinos, femeninos, da igual, portadores en general y ahí ya, pues a veces estará una mujer, a veces un hombre, pero que no... Sí, sí. Que no y tenga que entiendo eh, que también necesitamos nuestra fuerza, nuestra unión y darnos un poco de bombo, ¿no? Nos hace falta. Sí, Nos, todo, nosotros en claro. las campanas ni te cuento, pero claro, como... que me llames para sea mujer. Claro, o sea, nosotros lo que hacemos ahora es dar a conocer y dar visibilidad a que, oye, que también hay mujeres que hacen estas cosas. Claro, claro. Lo que quiero es que en un futuro hagamos una conferencia sobre toque manual de campanas, toque de campanas, y pueda venir un hombre o una mujer sin tener que especificar que es de mujeres. ¿no? Eso. Eso, eso yo creo que debe ser el, el objetivo que tenemos ¿no? todos. También por... esto, a mí esto me ha venido genial, ¿eh? Hombre, claro, sí, me alegro. Esto a mí me, me ha parecido maravilloso, ¿no? Las campanas, en mi pueblo, por lo menos, tal como en Guipúzcoa, que estamos solo cuatro pueblos que tocamos manualmente y que nos deis esta oportunidad, para mí es una maravilla, ¿no? Y además, siendo mujer también, qué puñetas. Ya hablando así, es un punto más, ¿no? Sí. Y a ver, otra pregunta que os voy a plantear, ya nos va quedando poco tiempo. ¿Creéis que la declaración de estas manifestaciones dentro de, de, de la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha podido contribuir a que sintáis una mayor visibilidad o sensibilización hacia estas prácticas o mayor reconocimiento vuestro como mujeres practicantes o que ha favorecido a que os hayáis sentido como empoderadas ¿no? en, en vuestro ámbito o en vuestra, en vuestra práctica? Bueno, personalmente yo creo que sí. Socialmente, aquí no sé si se ha enterado alguien que nuestras melodías es un patrimonio. No sé, en el periódico ya salió, en las radios salí dos veces, me llamaron dos veces, pero tengo mis dudas. ¿eh? El cura, por ejemplo, no me ha dicho nada todavía. No sé si se ha enterado o no. Y en el caso de, por ejemplo, de Estefanía o de Isabel, que son ya eh, tradiciones que, que están declaradas desde hace ya un, unos años, ¿cómo habéis sentido que esto ha, os ha sentido, ha favorecido vuestro empoderamiento o que se ha visibilizado más? Pues mira, en mi caso, eh, sí, a mí se me conoce por la ceramista. Eh, nombrar Isabel Rueda eh, es eh, relacionarme con cerámica. Eh, no sé, en todos los sentidos no eh, también me ha pasado un poco como Lorena pues el año pasado hace sí ya un año pues me llamaron también para sentir el privilegio, que es un privilegio pues como el de hoy como tantos, muchísimas veces me ha pasado sobre todo desde la declaración de la Unesco me llamaron para, para ir a Dubai a la Expo a la Exposición Universal entonces para mí eso, eso y yo decía bueno ¿Por qué? Con la cantidad de ceramistas que hay en Talavera. Con... Además, muchísimos mejores que yo. No sé, yo, yo decía, ¿por qué me han llamado a mí? Y que era para representar la cerámica de Talavera y Puente. Era un privilegio grande. Al final, pues dije, nada, venga, me cojo mi torneta, mis pinceles y me voy. Me monté en el avión y allá que me fui no. Y yo orgullosísima ¿no? de representar pues, lo que es mi oficio y es mi vida y ha sido mi pasión durante 54 años. 53 entonces. Y, y bueno, pues pensé que, que si era por, por ser mujer, pensé si era porque, por los años que llevaba en el oficio y eso, por ser mujer, pensé que era por eso. Hombre, yo no me menosprecio tampoco hasta el punto algo valdré, no en mi oficio también, pero dije, bueno, pues esto es así, porque... Porque no hay ninguna mujer que lleve tantos años que, que tenga su taller propio. Y, y bueno, pues la verdad que sí. Y, pero a mí se me reconoce por la por Isabel Rueda Cerámica. Me da igual en Talavera, que en Segurilla, que es donde vivo, que en Toledo, que en cualquier sitio, ¿no? Bueno, hemos dado talleres, he hecho. Y siempre, pues no sé, también se nos ayuda en, en Gran Vía. He estado dando también los talleres en la donde está lo de artesanía de Castilla-La Mancha ¿no? Sí. Y, y bueno, pues muy bien, siempre a mí me parece todo esto estupendo, la verdad que sí, he disfrutado mucho y imagino que seguiré. ¿Y en el caso del Silva, Estefanía? Pues en el caso del Silbo, el hecho de que se haya declarado Patrimonio de la, de la Humanidad en 2009 por la UNESCO... Yo creo que fue algo demasiado importante, y así lo vivimos todos los gomeros y gomeras de la isla, y no solo los gomeros, sino los canarios, eh, porque bueno, es un patrimonio, es una tradición ancestral que pasa de generación en generación y se abrió las puertas a ello con, con todo esto. Eh, también fue muy importante ese hecho, ese hito de que se ha declarado patrimonio, pero también la conservación y el reconocimiento ¿no? y la difusión, no comenzó solo de ahí, sino como digo, fue desde la comunidad portadora, ha sido el gomero, Propio desde, desde, desde, desde antaño, quien ha sabido mantener y difundir eso. Entonces, yo creo que ese reconocimiento de patrimonio, y como siempre decimos todos aquí, la Gomera es Sirvo, el Sirvo es de la Gomera, es de Canarias y del mundo. O sea, no es solo nuestro, es ya un patrimonio de todo el mundo. Entonces, yo creo que fue un hecho muy evidente de que el Sirvo Gomero esté reconocido a nivel mm, de patrimonio. Además, eso significa que el Sirvo tiene un, un ente, ¿no? Tiene un, una entidad propia para poder ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí, así es. Creo que el silbo es, es una manifestación muy potente, que tiene una, una, una virtuación súper fuerte. Sí. Sí. De hecho, creo que, que el silbo gomero es el faro de los lenguajes silbados. Ahora mismo hay más lenguajes silbados y y es como un referente, ¿no? De hecho, muchas personas se, pues, se ponen en contacto con nosotras, como es Gerard Couché desde Francia, como es Fátima desde Marruecos, o sea, para seguir como el patrón, ¿no? De, de lo que nosotros hemos, eh, nosotros digo porque ahora mismo estoy yo, pero esto no viene de ahora, como dije, desde, desde antaño, y sale desde el núcleo de la familia hasta ahora, hasta las escuelas, que está implantado como, como actividad obligatoria. Entonces creo que, que, bueno, el reconocimiento de la UNESCO ha sido, vamos, más que importante y, y trascendental. Y esto enlaza con otra de las preguntas que tenía preparadas para esta mesa, que la voy a hacer, pero creo que ya sé cuál va a ser vuestra respuesta, <ríe> perdonadme, pero eh, vosotras os podéis definir, o sea, os podéis definir cómo y sentís identificadas, que conforma vuestra identidad Vuestra, vuestro papel en, la, en esta práctica, por ejemplo Lorena, ¿te puedes tú definir a ti misma como campanera? ¿Es algo que conforma parte de tu identidad? Pues ahora sí Soy la que más sube al campanario En el grupo en el grupo, eh Soy la que más a menudo sube la que más Este año he fallado solo una Bueno, este año no desde no sé cuánto solo he fallado una vez y ha sido para ir a otro campanario coincidimos <risa> en las fechas y queríamos ver cómo voltea bueno, ahí no, eh, le llaman no, bandear las campanas y miramos el campanario pues tú tocas yo también, vosotros tocáis nosotros también, y sí. le pedí al compañero a ver si le importaba subir solo y que sí, y es, he fallado solo ese día sí, yo me considero campanera pero de mi pueblo, ¿eh? Las de vuestro pueblo no las voy a tocar porque no tengo ni idea y haría el ridículo, pero las mías sí. Y en tu caso, por ejemplo, María Ángeles, ¿tú te consideras, es algo que te define a ti? Soy María Ángeles. Soy... Sí, yo puedo decir que soplo todos los días eh, del año. Porque ese es eh, mi trabajo, pero no es mi trabajo. Yo cuando alguien dice, ah, ¿qué hacéis? Sí, yo soy sopladora, puedes decir eh, maestra, artesana, no, pero en el fondo eres soplador de vidrio. Entonces, sí, yo me identifico con esa, con esa definición. Y podría decir que hasta orgullosa de poder serlo. ¿Y el resto ¿El resto de compañeras? Por supuesto, siempre ceramista Claro sí. Pues yo en mi caso también, o sea, yo antes de, de ser maestra de silbo, presidenta de, de la asociación, soy silbadora gomera O sea, es algo que me identifica como gomera, como canaria y como parte del mundo eh, Y como bien de, creo que estamos todas iguales, ese gusanillo que llevas dentro y que te, te caracteriza a ti Y que no lo puedes quitar, para mí silbo es, vamos, el silbo es mi identidad para mí en mi caso igual, o sea, soy tamborilera del Bajo Aragón, es una seña de, de pertenencia a esta tierra y de mis raíces y como dicen las demás, orgullosa ¿no? de poderlo ser, de poder continuar y de que mis hijas hayan heredado esta afición, no realmente. Yo tengo una hija que está estudiando en la Comunidad Valenciana y todos los fines de semana del mes de febrero ha venido con el coche porque el transporte es un poco complicado hasta hacia esta zona y ha venido todos los fines de semana para coger sus palillos y su tambor y ponerse a punto con la cuadrilla que ella toca y de hecho compartiremos fin de semana en Tobarra, en Albacete en las jornadas nacionales pues el próximo fin de semana o sea que en mi caso pues sí también me identifico totalmente Ya para ir cerrando la mesa eh, me gustaría que planteemos dos, dos últimos temas eh, uno, el primero es sobre el futuro ¿qué futuro le veis a esta práctica? si creéis que hay interés en las generaciones de niñas y de jóvenes interesadas en aprender o, o cómo pensáis que se podía atraer a las niñas, a las jóvenes a que practiquen estas tradiciones Venga, pues empiezo yo yo veo un futuro halagüeño. O sea, un futuro interesante. Se está dando a conocer mucho todo lo que son las, las artesanías, o en mi caso concreto, el mundo del vidrio. Entonces, la gente está teniendo una sensibilidad diferente, eh, está viendo el vidrio eh, con unos ojos que antes no se veía. Entonces, ahora se está poniendo en valor todo lo que son las técnicas, la forma de hacerlo, los objetivos. Entonces, yo lo veo muy prometedor. Los niños también ahora se les está inculcando eh, eh, que formen parte de las artesanías o de las eh, cosas artísticas que antes estaba un poco más eh, relegado a un segundo plano. Entonces también el fomentar que la gente pueda visitar los sitios cómo se trabaja artesanalmente, eso hace que se vaya creando una semilla que a la gente al final eso le va calando, no le tiene por qué calar a todo el mundo, pero ya no es como una cosa extraña, ya empieza a ser una cosa cercana y que se va moviendo y eso va haciendo que cada vez se interrelacione más con el resto de la gente. Y Estefanía, la misma pregunta, ¿qué futuro le des a la práctica del sí? Pues yo creo que el futuro del silbo está más que garantizado desde que se implantó como actividad obligatoria dentro de los centros escolares. Creo que esto es, vamos, eh, fue crucial para que el silbo gomero no se perdiera y de hecho es que bueno, hay, el mayor ejemplo soy yo, que salí de las escuelas y, y bueno, sigo transmitiendo ¿no? a, a mis hijos y a, a su vez a sus amigos y a su vez a los núcleos que están cerca. Entonces yo creo que, bueno, que la implantación en, en, los, en los colegios fue crucial. También están las aulas insulares que las ofrece también, eh, no, aparte del gobierno de Canarias, como educación, pues también está el Cabildo Insular aquí, que ofrece esas aulas insulares a, a toda persona que quiera, después de los colegios o personas adultas, seguir esa práctica. También, como dije antes, eh, los, los núcleos familiares, que ahora mismo, como el mío en, en mi ejemplo, que son mis hijos, tienen clase por la mañana del silbo, pero también por la tarde en casa lo practican, los fines de semana están continuamente silbándolo, entonces yo creo que el silbo gomero está más que garantizado, de hecho, no está solo aquí en La Gomera, sino que también hay una regulación, una ley que también lo ampara fuera de, de, de, de, de, la, de la Gomera, en todas las Islas Canarias, que todo centro que quiera y lo puede solicitar, pues se imparta silbo gomero en los, en los centros, entonces yo creo que, que bueno... Desde el, desde el gobierno de Canarias se ha hecho bien en, en poder conservar ¿no? y transmitir esto desde, desde las escuelas, que es lo importante, y desde, también desde los núcleos familiares. Así que garantizado creo que está el silbo. -bomero. Y en el caso de la, del toque de campanas, Lorena, ¿qué, qué futuro le ves? o cómo, puedes, ¿Cómo se puede hacer para volver a atraer a, a las nuevas generaciones? A... Pues a mí me ha invidia envidia. Porque os veo muy optimistas. Yo, no, yo siempre pienso, ¿no? Si una persona, una niña, un niño, eh, no sabe lo que es un piano, cómo suena el piano, nunca se va a animar a tocar el piano. Con las campanas lo mismo. Y nuestro, uno de nuestros problemas es que no es visible. Entonces, para visibilizar, tenemos que trabajar mucho. Entonces, ¿vale? Eh, invitamos a los colegios. Eh, alguna vez cuando hemos tenido que tocar, hemos puesto en el programa que saca el ayuntamiento, ha venido gente, eh, la gente que se ha animado a aprender, le hemos enseñado, pero luego lo dejan. Y luego yo veo que hay que tocar muchas puertas. Y entre que para cuando llegas a donde tienes que llegar, has tocado 10 y ya te has cansado y ahí yo creo que las instituciones tienen que hacer algo. Y luego, por otro lado, tenemos... El campanario está en la iglesia Y hoy en día Yo cuando bajo del campanario Cada vez veo menos gente en la iglesia Y el feminismo y el laicismo Están bastante unidos Y ahora mismo No Yo creo que es otro problema La, sí. la iglesia Yo no Entiendo. voy por la fe ni bueno, Voy porque me, me gusta Y Bueno, yo eso también eh, es una manera de desahogarme. En junio yo estoy muy cargada y bueno, la víspera de San Juan le di una que me quedé bien a gusto. ¿No? Hay, que, bueno, hay que darle también. Bueno, estaba sola, pues venga, vine relajada a casa. ¿no? Pero sí tenemos ese problema entre el que no es visible, hay que trabajar y por otro lado que está en la iglesia. Y bueno, ahora que cambiar el ayuntamiento, pues si tenemos tiempo, pues igual habrá que sentarse y hablar del tema. Y te, te voy a trasladar a ti la última pregunta que tenía preparada, que es precisamente qué papel crees que pueden tener las administraciones públicas para potenciar la salvaguarda de estas tradiciones, en, en un por un lado para garantizar la presencia de las mujeres, pero es que en otro lado simplemente para garantizar claro. la pervivencia de la, de la práctica. Es que en un momento dado el género no tiene nada que ver. Bueno, a mí el género no me importa. Mientras se siga, me da igual que sea un hombre o una mujer, pero que siga. Claro. Y cómo, podemos, cómo podemos desde las administraciones públicas, ya no tanto a nivel estatal, sino a nivel también autonómico, a nivel local, ¿Qué crees que se puede hacer para, para, bueno, para garantizar que se siga tocando la campana? Lo primero, yo creo que nosotros le tenemos que dar un poco de bombo que ya es patrimonio y que ya hay que cuidarlo sí o sí. Eso por un lado. Y luego por otro, pues nos tendríamos que sentar y pensar cómo. Uh -huh. Y a ver si pueden poner... Como no me sale la palabra Pero claro, además Es como el tambor, ¿no? Que no está remunerado Y somos más individualistas Y más consumidores Que mientras haga el otro Entonces hay también Yo no en ningún momento he pedido que nos paguen O nos inviten luego a los calamares o, Pero ahí sí tiene que hacer algo El ayuntamiento, el ayuntamiento O las autoridades O Habrá que trabajarlo. Eso es algo que has dicho que es muy importante, que es que nos sentemos todos, que nos sentemos todos y todos y todos y lo hablemos. Claro, es que, por ejemplo, yo tengo unos amigos eh, viven en un barrio pequeñito de un pueblo. Hay, en cada barrio hay unas iglesias y ya no se da misa. Pero ellos todos los viernes se juntan a tocar y es su día de chachara. ¿No? Bueno, viernes nos juntamos y tocamos, es el día, pues igual que nosotros martes y jueves vamos a natación, ellos los viernes se juntan y siguen tocando y la iglesia, la iglesia está cerrada. Me parece muy bonito. Sí, es muy bonito, pero después de ellos... claro. Ese es el problema, ¿no? Que de... Claro, y de ahí, pues no sé, en Valencia ahora mismo, pues, están, tienen mucha fuerza. Eh, los zamarronas también, bueno, andan, tienen un carricoche con unas campanas y todos los fines de semana están en algún sitio. Es una pasada el trabajo que están haciendo, pero estamos otros que estamos muy pocos y uh -huh. si necesitamos ayuda. sí. sí. Y bueno, y eso que ahora tenemos nuestro grupo de WhatsApp y ahí nos relacionamos y coge las ideas que aportan otros pueblos y bueno, pues igual los puedes traer al tuyo. Pero yo veo, bueno, es lo que me pasa, entre que tenemos 40.000 salsas, siempre estamos los mismos en las mismas salsas y, y a mí por lo menos me, cuando, quise, cuando yo empecé Ah, que fuese en el patrimonio a ver, ¿y por dónde empiezo? ¿qué hay que hacer? ya lo primero no tienes que hacer asociación porque si no, no puedes ostras, ¿y cómo se hace una asociación? si estamos cuatro no, y siempre vas preguntando eh, el primer paso, el segundo, el tercero y para cuando llegas al octavo ya casi tiras la toalla pero claro. si hay alguien que te ayude claro. ¿no? o que sepa por lo menos por dónde tirar pues ya es otra cosa. Claro, ahora una vez que ya se ha declarado el toque Manuel de Campana, el patrimonio inmaterial de la humanidad, es otra de las tareas que, en las que se está trabajando y que está pendiente que es el plan de salvaguarda. Claro. ¿No? Y para hacer el plan de salvaguarda igual, hay que sentarse a administraciones, asociaciones, comunidades portadoras y ver cómo empezar a desarrollar ese plan de salvaguarda porque si no, la declaración se queda ahí, ¿no? en, un, en un título muy bonito, pero que no se materializa. ¿no? Eso, en nuestro caso también es, pasa lo mismo con la iglesia. Si sí. ya no hay feligreses, eso también es un mono El nuestro por lo menos está declarado patrimonio. Sí. Y entonces es que todo va. Sí, así es. Todo va unido. Creo que hay una, tenemos una pregunta ahí. ¿eh? A ver. Es uno de nuestros asistentes que nos, que nos quiere saludar, que saluda a que os saluda a vosotras y os saluda a nuestros compañeros de a Estefanía, a nuestra compañera canaria. Bueno, y antes de... bueno, sí, no nada, nada. No. Continúa, continúa. Antes de, de cerrar esta mesa, que yo creo que, que bueno, nos ha traído temas muy, muy interesantes, creo que se pueden sacar varias conclusiones interesantes que se han quedado un poco fuera, que a lo mejor no ha estado tiempo a tratar. Una de ellas, me parece fundamental y que también se ha dibujado esta mañana en las ponencias, que es eh, en este tipo de iniciativas, proyectos, asociaciones, en la participación vuestra que tenéis se ve como hay mucho movimiento y mucha actividad por parte de las mujeres, pero sin embargo seguimos encontrando que quienes crean o quienes lideran o quienes ocupan los puestos de responsabilidad siguen siendo los hombres mayoritariamente. ¿no? Y eso es una reflexión que yo creo que da para, da para largo. Así que, bueno, solo dibujarla ahí porque me ha parecido algo que me ha llamado la atención esta, esta mañana también, que lo ha ido contando también Begoña. Me parece que, bueno, puede quedar para otra para otra mesa redonda y para otra charla que tengamos. Y para despedir la mesa yo le quería dar el paso a Estefanía, que nos tiene preparado <risa> muy especial. Estefanía, cuando quieras. ¿Vas a silbar? Bueno, bueno, chicas, yo os iba a decir... <risa> te iba a pedir no que a no me voy a ir sin antes silbaros porque, bueno, como dije, nuestro patrimonio es algo peculiar porque lo llevamos nosotros impregno, nosotros mismos. Y, y bueno, os quiero silbar, desde La Gomera, os voy a silbar, desde La Gomera, somos mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial. <tose> Impresionante. Qué lujo, Estefanía, qué lujo irte. Bueno, lujo estar, aquí, lujo estar aquí entre tantas mujeres portadoras de patrimonio inmaterial. De verdad, es un lujo y un encanto de estar poder hoy aquí con ustedes. Ya, solo os puedo dar las gracias a todas por haber participado, por haber hecho esta mesa redonda que ha sido tan, tan amena y tan entretenida y tan, que hemos hablado tanto entre nosotras. A mí me ha gustado mucho la experiencia, la verdad es que. Que, que ha sido un, una, una jornada muy interesante en general, y la Mesa Redonda en particular. Y nada más que agradeceros que seguir en contacto con vosotras para poder seguir trabajando juntas, tanto en la visibilizar a las mujeres como en el patrimonio inmaterial en general, en su contexto más amplio. Y nada, muchísimas gracias a todas por, por haber participado en esta mesa. Gracias pues a vosotros Muchas por la oportunidad. gracias. Sí, gracias por contar con nosotros. Sí. Muchas me gracias. Me da la pena de que estemos muy lejos. Sí. Sí. Sí. Que Ahora que presencial. nos estábamos animando, al principio me daba un poco de... ¡Ostras! ¿Qué será esto? ¿No? Una mesa redonda y dices que... Mmm, palabras un poco... Pero... Me ha gustado. Se ha hecho sí, cortita. Es. Hay que repetirlo presencial. ¿eh? Eso sí. es. <risa> Muchísimas gracias. Correcto. Bueno, pues hasta otra. Gracias. gracias. Adiós. Adiós.